Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ellos solo resultase lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? ¿Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones porque en Dios no hay excepciones, y la voz que habla por él, piensa como él. Hoy, trataremos de llegar más allá de tu debilidad, hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Son necesarias hoy cuatro sesiones de práctica de cinco minutos cada una, aunque se te exhorta a que hagas más y a que les dediques más tiempo. Cierra los ojos y comienza como de costumbre, repitiendo la idea de hoy. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que yo confío. Luego, dedica un minuto o dos a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas, diciéndote a ti mismo, Dios es la fortaleza en la que confío. Trata ahora de deslizarte más allá de todas las percepciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te causa inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, pues de lo contrario creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza, mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo. Reconocer tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho. Debes adquirir a sí mismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de todas las trivialidades que bullen o hierven y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos. Hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios. Repite la idea frecuentemente en el transcurso del día. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Úsala como respuesta a cualquier cosa que te perturbe. Recuerda que tienes derecho a la paz, porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Dios es la fortaleza en la que confío. Y David nos dice, Hoy, de nuevo, es un día para enfocarnos en Dios y la fortaleza, y darnos cuenta de que la confianza resuelve cualquier problema ahora mismo. Que en la fortaleza de Dios no existe ninguna situación ni circunstancia, que pueda preocupar a la mente de ninguna manera. Con la fortaleza de Dios no existe ninguna causa para la depresión, la ansiedad, la preocupación o la inquietud. De nuevo, hoy es una bella meditación de sumergirse adentro, abriéndote a un profundísimo sentimiento de paz interior. Jesús nos dice, despréndete de todas las trivialidades que bullen, hierven y burbujean en la superficie de tu mente, y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos, el cual es perfecta paz, donde nada es imposible, donde mora la fortaleza de Dios. Esta calma, es la invulnerabilidad perfecta, la seguridad perfecta. No puedes ser atacada por nada. Es la razón por la que viniste. Es el propósito de todo. No existe nada excepto esta paz. No estés tentado a poner tu fe o tu confianza en nada de este mundo. En ningún deseo, en ningún resultado. No busques nada en este mundo. En lugar de eso, permítele a tu mente la calma que es tu herencia. Permítete a ti mismo la paz que sobrepasa la comprensión de este mundo. Permítete a ti mismo el reino de los cielos, la perfección. La absoluta calma mientras dices, Dios es la fortaleza en la que confío.